Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigo, amiga Bienvenido una vez más a una entrega de Historia de los Lores de Éxito En este caso, continuamos con este libro Porque por más que quiera resumir este libro, es indesumible Bernabé Tierno, Conseguir el Éxito Es un libro para llevarlo paso a paso Para poder implementarlo en tu vida diaria, profesional y personal En este caso, vamos a partir... Ya que hablamos en la anterior entrega, en la número 1 del capítulo 1 hasta el 7, hicimos una condensación, pero ahora vamos a continuar a partir de la lección 7, la acción. Es un libro teórico práctico para tenerlo de cabecera, es un libro para constantemente estarlo revisando y sobre todo para estar muy pendiente del precio que has de pagar para tener el éxito. Con esfuerzo y con disciplina. No me enrollo más, vamos a ello. Continuamos en esta segunda parte acerca del libro de Barnabé Tierno, Conseguir el Éxito. Comenzamos desde el tema más importante que creo que tiene este libro y que en general estarás de acuerdo conmigo, que es el tema número 7, que se llama la acción o acción. La gran finalidad de la vida no es el conocimiento, sino la acción, dice TH Cuxley. Nos habla Bernabé Tierno en este punto, en este tema en concreto, de que tengas hábitos o principios de éxito nos habla de varios. Uno, sería definir claramente el objetivo. Dos, aprovechar las experiencias de otros y las tuyas para crecer. Tres, tener una actitud positiva. Cuatro, autodisciplina, es decir, hasta dónde eres capaz de pagar el precio del éxito. Y cinco, nos habla del principio de paleto. La importancia del hacer es crucial en este tema. Según dice Anton Chekhov, el hombre es lo que cree y también, por supuesto, lo que hace. Es importante tener en cuenta nuestros pensamientos y nuestras creencias, que son las que nos llevan a nuestras acciones. Nos habla de los desencadenantes del éxito, como son la estrategia, hay que planificar muy bien de forma adecuada, paso a paso, qué es lo que te va a llevar al éxito, la fe en el éxito, poniéndole ilusión, entusiasmo, pasión, energía canalizada como una obsesión absoluta hacia las capacidades y los valores para llegar al éxito. Los valores morales, tener claramente quién eres y la diferencia entre el bien y el mal, tener fuerza, vitalidad, vigor físico y, psico, y psíquico y aprovechar, por supuesto, las oportunidades. Tener buenas relaciones con los demás, dar y recibir apoyo constantemente y, por supuesto, todas las ocasiones pueden ser la mejor, no hay que desaprovechar ninguna ocasión también nos habla del como si, como de bien nos dice el psicólogo americano William James, tienes que pensar como si el objetivo o la cualidad ya tuvieras el 100% conseguida de pensar, sentir, actuar hacer como si ya lo tuvieras conseguido para convertirte en eso que tanto deseas Y finalmente en la página 88 Ya nos habla directamente de un pequeño resumen Que lo llama No lo olvides que no olvides que El secreto de los triunfadores está en actuar Sin perder vista del objetivo programado Tener un juicio claro de lo que está bien y de lo que está mal O una ayuda eficaz para programar bien nuestro objetivo Los detonantes de la acción encaminada al éxito Son la fe la ilusión, la fuerza de la emoción no hay que abandonarse, sino entrenarse, cultivar las propias facultades y mantener la mente despierta para poder ver las oportunidades y aprovecharlas. Aunque el objetivo es tuyo y es tuya la tarea, hay que echar mano de personas que te pueden ayudar. Cultivar la relación con ella y agradecerles el apoyo y el estímulo. Hay que ejercitarse haciendo aquello que quieres aprender a hacer como si ya supieras hacerlo. Eso es un poco el resumen de lo que te acabo de mencionar. Y finalmente nos habla de un trabajo personal, una serie de preguntas. Te citaré algunas de todas las ideas que has visto en este capítulo. ¿Cuáles son con las que más te identificas? ¿Cuáles te afectan más directamente? ¿Cómo superarías diferentes obstáculos? Por ejemplo, algo que te puede anclar muchísimo. ¿no? Expresa en pocas palabras claras el objetivo que me marco que te marcas tú, naturalmente, y cómo me comprometo a lograrlo. Hay algunas otras preguntas más que te ponen en esa dirección, que te ponen naturalmente en esa acción, que es de lo que se trata, ponerte en acción con todo tu ser, con tu pensar, tu sentir, tus emociones, y evidentemente, como ya habrás oído, y si no te comento, actuar como si, aunque eso sea mentira en un principio, hasta que se convierta en verdad. En definitiva, las claves de este capítulo, de esta lección 7, la acción, son... Que te crees el hábito de pensar que todo lo que deseas y todo lo que quieres conseguir ya lo has conseguido y que te comportes como tal. En definitiva, como dicen por ahí, que sea mentira hasta que se convierta en verdad. Si quieres ser, por ejemplo, un abogado, pues cómo viste un abogado, cómo camina un abogado, cómo respira un abogado, cómo piensa un abogado, cómo estudia un abogado, cómo lee un abogado, cómo expone un abogado. Y seguro, seguro, seguro, que mediante la suma de tus aptitudes y tus actitudes serás un abogado. Naturalmente tendrás que conseguir esas metas de ir aprobando ciertos exámenes y lógicamente terminar tu <risa> carrera de Derecho y al final ser letrado. Esa es la idea principal, esa es una premisa primordial, la ciruz junto con la aptitud. Y por supuesto, estar dispuesto a pagar el precio del éxito sea cual sea. Bueno amiga, amigo, espero que te haya gustado esta lección, espero que hayas tomado buena nota de ella. Y que naturalmente estés dispuesto a implementar, tanto en pensamientos, como en emociones, como en acciones, este capítulo número 7 tan tan esencial para tu vida diaria. Acuérdate de suscribirte a este canal para permanecer actualizado. Un abrazo y hasta la siguiente.